gente luigi del internet mm. muchísimas gracias por el apoyo que me están dando y recuerden si eh, algunos que no tienen computadoras eh, traten de ahorrar dinero la más que puedan Para los que tienen computadoras pueden usar el link de, customizado de mi canal que está en la pestaña debate. Lo puedo usar para promocionarme, les doy permiso. La hiperlista de canales. Raya 2. Yogo Koishi Yogo, Panda Tuberty, Chris Youtube 8358, Eku Kirby Gaming Youtube, Pablo Master Youtube, Mr. Lefty 97, ZXL7477 y un saludo final para ID Un saludo para todos que aparecen en la hiperlista de canales. <coughs> y antes de terminar, les voy a enseñar algo de inglés. We're close, bad guy. Easy, man. I'm here to see woozy. Oh. Upstairs, Stupid ass motherfucker. En español yo lo traduzco. Estamos cerrados, Pacay. Tranqui, tío, vengo a ver a Buzi. Ah, está arriba. Será cabrón el tío. Debería ser actor de doblaje, ¿no creen? Espero que les haya gustado el video. Recuerden dar like, compartir y suscríbanse. Volvemos a usar el custom link de mi canal que está en la pista de debate para promocionarme. Les doy permiso. Hasta aquí se despide Luigi plugin de YouTube y nos vemos hasta la próxima.